Bienvenidos o a un nuevo vídeo Y hoy estamos en un nuevo vídeo de Fotos que te hacen reír Tanto, o sea, te hacen reír Tanto que lloras O sea, what? Así que vamos a pasar con el vídeo no, no. Bueno, pues tenemos aquí Cuando se te acaban los calcetines Y tiene guantes Guantes de calcetines Este hombre está loco Y abajo pone, ¿qué coño es esto? O sea van patas, calcetines de, de guantes. La llegada de este gato había sido anunciada en los antiguos dibujos de los ancestros y sale el gato en la pared. Y sale el gato en la pared, impresionante. O sea el gato y el gato al lado, impresionante. Este me acaba de gustar mucho. Se llama Estuvo a punto de ganar. Tres. No. Lol. ¿Qué? O sea, yo siempre, o sea, cogí un número menos de todo. ¡Lol! ¡Qué mala suerte! Cuando intentan no ganar todo. Tu... ¡Qué sale <risa> el perro! Haciendo sus cosas. <risa> Me mató, te lo juro. Bruda. Me imagino que será agua con, con agua. Me imagino que será con agua. Mo. Si vende hielo, está congelado. Si vende hielo, está congelado. Lo mejor es el título Me imagino que se arrojó con una humo Cuando encuentras un amigo imaginario Incómodamente me pregunté por qué este tipo Me miraba fijo por 10 minutos Hasta que me di cuenta de que era un maldito ¡No! ¿Qué ¿Es un de Es de publicidad Hostia, pues, pues pega, eh Impresionante. Cuando quieres hacerte un cambio... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, Y sale, sale Lo mejor Lo mejor es la la de la mujer en el hecho Uno de los tatuajes más creíbles que he visto. El... El mejor tatuaje que he visto, te lo juro. Un dinosaurio. ¿Qué? Es? No sé. Esta foto era de ella. No me puedo creer Esa cara de la tortuga Impresionante ¿no? Es impresionante la cara de la tortuga No La tortuga era como que quería salir en la foto El perro El perro Se va a no puedo tío. Este video es imposible de grabar, sin reírme. El niño de atrás se robó toda la atención. <risa> Impresionante, el niño de atrás. Tápate un poco, amigo. Sí. Esta secuencia es la mejor. No lo no entendí. La cara... ¡No! ¡Tiene una araña! ¡No! ¡Mira la cara! ¡No me lo creo, tío! ¡No! se ¡Si estaba sacando una foto y tenía la araña al lado, ¿qué coño? Una idea de nuevo. Y ¿no? <risa> <risa> llegó hasta aquí el pedazo de vídeo de hoy. La verdad que está muy gracioso. Ha estado bastante gracioso este más de lo que yo me lo esperaba. Pensé que no me iba a reír bastante, pero es que ha sido brutal. Y bueno, hasta aquí el del video. Espero que os haya gustado y ya sabéis que me podéis seguir por mis redes sociales que la tienen abajo en la descripción. Y hasta la próxima. Adiós.